Hola, buenas noches. Como veis, de momento no ha cortado la policía aquí en la zona de las vías. Así que los vecinos han llamado para poder a, avisarles o, o ver eh, qué sucede. Hoy es el trescientos 35. Ya quedan aproximadamente 40 días para celebrar el año. Queríamos recordaros que a lo largo de estos días de verano se van a hacer emitir periscopes desde a distintas horas. Y por otra parte, también recordar. Referente a las actividades, que el lunes eh, estará la emisión de Radio Vías y el, mar, y el, y el jueves, perdón, el jueves eh, concierto, como todos los jueves, aquí en las vías. Además, eh, un grupo de vecinos están están eh, incluyendo actividades que se han hecho y las que se van a hacer en el calendario en, en Google. Y allí podéis consultar pues, actividades realizadas o las próximas que haya en la agenda. Ahora parece que sí está llegando ya la policía en la calle Torre de Romo. ...y así poder cortar la calle". ¿Qué está aquí conmigo, aquí? conmigo? ¿Qué ahora ¿Qué sí. No. Ah, ah, ¿Por se si ve que alguien de la máquina? No, tiene... no, quello de vosso, no, da de... <inaudible> de... la estaba... no, no, no, no, no, no, no, ¿A la no, La no, la ¿La locale, la la llamada de tu madre. Cuarta. ¿Y tenemos la me que mamá no sabía. Yo que habíamos y he que vas de la. se? No ¿Qué es ¿Qué venga eso? Claro. la claro. No, no, no, no, no. Arrego, amigo, no, no, no, no, te puede hacer hola, es que hemos eh, oído hablar para quien no chique, nos va a contar. Eh, ...de una forma diferente... ...porque estamos aquí los vecinos... ...¿cómo te llamas?... ...Mónica... Eh, ...¿por qué... ...porque estamos por aquí los vecinos... ...en el Paso a Nivel?... ...¿lo puedes contar... Eh, ...en un idioma que tú sabes?... ...¿qué era?... ...¿qué era? ¿y lo ¿porque estamos aquí?... ...¿porque estamos aquí?... ...porque nosotros estábamos en medio... ...ahí te pones nervioso? Pero no. ¿Entiendes? Dime que seamos mucho más atentos al momento de Es que no está sencillo, no Sofía. Si uno siempre está delante de la cámara. Estamos mantenidos porque lo no tiramos. Pero... ¿Por qué? Porque no o que no volvemos. Porque no volvemos ni el muro ni el pasarela. Okay, muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias en italiano? Gracias. Gracias, <laughs> te a Gracias. Muy bien, muy bien gracias Mónica y familia. la tierra es aquí muy buena para en yo no dar que la cosa porque tiene una vuelta buena Entonces yo a no de viene indicado no me permite por que Viene la playa, a casa, a la casa. ¿Ves? Se deja la perra para la perra, pero nosotros no podemos que nos quedamos sin nada. Desde que viene, viene la perra, Porque se la cobrarán. ¿Cómo se la cobraron? Allá, allá. Buenas bueno, bueno, la vuelta, por sí. He pegado un grito y se queda todo el mundo aquí. No, no Yeah. Oh. ये तो क्या Se ha bajado, a la Oye, mira, a ver, a ver, a ver, a a a ver, la No, no, pero no, es. No. Y, y no es por repetirme otra vez, pero es que pasamos una carlos criaturas Qué carlos pasamos. Pero bueno, aún seguimos aquí con esto de las vías. A ver si algún día nos dan solución. Es, escucháis, no escucháis. Mira qué sonido más bonito nos han puesto a lo que estamos diciendo. Vale, os lo ponemos para que lo veáis. Pero la gente sigue aquí, o seguimos. En fin, ¿qué vamos a hacer? Si sí, esto hay que terminarlo y tenemos que terminarlo divinamente. Sí, sí. Pues si sí, vosotros, bueno, si lo estáis viendo ahora posiblemente estéis en la playa o no, pero si no estáis no pasa nada. El verano hay que pasarlo como sea y cada uno como pueda. Y lo de las vías, pues aquí seguimos con ganas, con calor pero con ganas, a ver si cuando vengan los políticos y los trabajadores hacen algo... A corriendo, pero bien hecho. Que, le, que corran, que corran, que corran. Bueno, qué bonito. Gracias por estar todos los que están ahí, que nos ven y nos escuchan. Sí, mandan corazones maravilloso ¡Anda! ¡Anda! ¡Hola! ¡Eso se ha sabido hacerlo! que Yo no quiero que me vea no, o sea, ha sido casualidad. Ah, a lo mejor lo no intentaste hacer y no sale. Efectivamente, a mí me pasa con el móvil. A veces pasa... quiero poner algo y no en sé. En los inicios. Y luego, cuando más tranquila estoy, que estoy manuseando algo, me sale de uy, y luego quiero volverlo a hacer y no me sale. Uh -huh. Pero bueno, una cosa que sí quería yo decir: mmm, que es, es maravilloso ser buena gente. Hay grandes pijos, parece que es que, que, sí. eh, eh, Juan Vicente o no. Pero da igual, el pijo es de Murcia y es de todos, <risa> no de, de, de Vicente solo. No. Que merece la pena ser buena gente, porque cuando uno hace cosas buenas pensando que no le hacemos daño a los demás, se duerme con mucha paz y mucha calma. Es verdad, no. ya sabemos que todo no lo vamos a hacer bien, porque no sabemos hasta que aprendemos. Pero merece la pena, además el cuerpo es tan sumamente inteligente que te lo dice, te lo dice, te lo dice, te lo dice muy claro, muy claro. no da una satisfacción y una alegría por dentro, o sea, con calma, con calma, pero, pero te lo dice. Cuando alguien no te cae así un poco bien también te lo dice, pero bueno, uno se quita un poquito se va al otro lado, a la otra punta de la vía, uno más para allá, más para acá... ...pero que seguimos viéndolos todos... Mmm, ...con la ilusión de que... hagan lo de las vías... ...que aunque gastemos bromas y digamos tonterías... ...pero lo de las vías es muy serio, es muy serio... ...pasa que yo muy serio no lo sé decir... <risa> <risa> ...es que muy serio no lo sé decir... <risa> ...el humor es muy importante también... ...hay que decirlo Ay, de muchas formas, gracias muchas. ...gracias a Dios de que... De que ...yo mmm, lo tenía un poquito tapado, ¿sabes?... ...aún en verano lo tenía tapado... ...pero ya voy como se suele decir en Murcia... ...despelotándome... ...y qué bien me siento... Hoy qué bien me siento... ...ahora que voy siendo yo un poquitín yo... ...me siento de bien... ...eso sí, intento de verdad... ...no fastidiar a nadie... ...y que hace un montón de años yo estuve trabajando aquí... ...y, y la pared esa, ese muro no estaba... ...sí que no era muy bueno cruzar de un lado para otro... ...no estaba bien, pero es que era la forma de poder cruzar... ...de un lado para otro y, y no estaban los muros, por supuesto... ...pero es que el muro es una cosa que es que te deja encerrado en el otro lado... ...y llegar a una punta para luego volver al otro lado... ...para tener que volver otra vez donde ha empezado... ...es que, es que por Dios, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte... ...y eso que dicen... ...que le dicen a un político el muro en tu puerta... ...eso me hace una gracia, me hace una gracia... <risa> ...es que la gente de aquí es muy ingeniosa... ...tiene una imaginación tan bonita ...y... ...y hay que ver... ...hace mis 500 años que yo estuve trabajando aquí... ...porque yo soy como las pirámides de Egipto... <risa> ...y he vuelto otra vez aquí... ...yo sabrá por qué... ...pero contentísima de haber vuelto... ...volviendo a ver gente... ...de aquella época... ...de aquel tiempo... ...y ahora otra gente nueva... ...y, y también hijos de, de, de, de esa gente que yo conocía antes... ...y la verdad es que somos muy buena gente todos. ...y ahora viene por allí el tren... Pues como siempre, es que sería raro que no pasara. Sería muy raro, porque es que esa costumbre no hay que perderla, la verdad. De momento, de momento. Ya después lo escucharemos, pero menos porque pasarán por debajo. Qué sonido más bonito, ¿no? ¿Vale a es suave, es suave. y parece musical. Ay, señor, señor. Buenas noches, pues claro que son buenas, pues claro que son buenas noches. Ay, es Cecilio, ay qué bonito, mira es Cecilio que no ha dicho buenas noches. Cecilio, que te comemos todas, no, va, no vamos a tener mmm, suficiente para todas. Bueno, nos comeremos a tu hermano también. Hola Cecilio, dice por aquí, qué bonito eso. Oye, esta que noche veo yo muy bien las letras, ¿por qué será? Es que he conocido a un muchacho, muy gracioso, todavía existen hombres, María José, y hay que ver que, que, que, que todavía existen personas, sobre todo hombres educados, Ajá. Eh, con conversación agradable, casualidades de la vida. Vamos, a mí me ha dado un subidón, pero que no voy a volver a ver porque es de Francia, vamos, que nunca se sabe. Yo... ¿335? días dicen por aquí? ...que estamos aquí y seguiremos estando. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dice María José que demos una vuelta... ...para ver la cara de las personas, porque somos muy personas, muy personas, muy personas. Perdonad porque yo soy de Murcia y yo estoy aprendiendo a hablar ahora, palabras raras. Cuando se me ocurre alguna palabra rara voy al diccionario, es verdad, y luego digo... ...ah, pues sí, dice lo que yo quería decir, sí, sí, sí, sí. En fin, que el humor, yo que sé, me... habrá quien no le guste, pero a mí me hace gracia. Bueno, me voy a callar un poquito. Bueno, voy a hablar otro poco. A ver si vienen ya todos los que están de veraneo, porque os echamos de menos, ¿eh? Vení a hacer bulto, porque los que estamos aquí no es que estemos muy gordicas, pero... Mmm, en eh, fin, sí, un poco de bulto hacemos, a ver si vais viniendo ya todas y todos, porque, porque nosotros estamos bien, pero necesitamos más compañía. Carmen, ¿quieres decirle algo a los... Carmen, Carmen? Para aquí. aquí, dile algo a la gente que está de vacaciones, que se vengan ya, que ya está bien. Venga, díselo. Díselo tú. Sí, ya lo he dicho, pero digo que tú lo repitas, por si no lo han oído. Aquí Carmen, nuestra poetisa. Te enfoco un poquito, Carmen, que te vean. No, tiene que ser de frente. De frente, de frente, de lejos, de frente y de lejos. De lejos. Bueno, veraneantes, os echamos mucho de menos. <risa> tenemos ya ganas de de que estéis aquí. Eso es más fácil. Somos de pueblo, vamos a <risa> Esto es así. Estamos practicando. Estamos practicando. Bueno, pues nada, que tenemos muchas ganas de que estéis aquí. Estamos practicando y no queremos superar a Cecilio. No, a Cecilio, Cecilio es muy especial para superarlo nosotros. Él tiene su estilo y nosotros, pues, nos falta mucho. Pero bueno, se hace lo que se puede. Es claro. Bueno, pues nada. A ver, cuando nos vemos. Ya quedan poquitos días. Aprovecharlo y divertirse muy bien besico para todo. Con, uno no van a tener para... ¿Eh? con un beso no van a tener para mucho. Un besico para todo. <risa> uno para todo, para repartirlo. Para, repartirlo. Digo, con un para, para repartirlo. Con un beso tiene un para nada. Con un beso para mañana. Exactamente. Bueno, a ver quién quiere decir más cositas. Venga, ¿qué está la gente. A ver... ...hubo gente, no te ha pasado por ahí... ...hubo gente por ahí... ...que se fue de aquí... ¡Fernando! ¡Corre, ¿Es que creías que se había caído? No, estoy esperando a ver si se cae... ¡Loli! ¡Dime algo ahí a la cámara! ...dile algo a la cámara tú que tienes tanto salero... ...sí... ...venga tú ponte tanto, ahí delante... ...tanta sal como la salina de Torrevieja... O, ...o de San Pedro del Pinatar. ...pues nada hijo, que aquí estamos pasando mucha calor... ...pero siempre aquí... ...todos los días en las vías... ...y hay que seguir estando... ...tenemos, ahora tenemos más ilusión ...que, que hace unos meses... ...pero aquí seguimos estando... Hasta que veamos el soterramiento. Hasta que vengan a cortar la cinta, vamos. Que ese día la vamos a liar parda. Y la, la primera piedra, la, la piedra la están poniendo ya. Por ahí. Mira, ahora viene la poli. Que hoy se han descuidado. Se ve que estaban por ahí ordenando el tráfico. Y hemos tenido que poner nosotros ahí, como hemos podido, las la barrericas. Y ya. No, si ya lo. Hombre, como también hoy es día de, de vuelta de las vacaciones y tal, nos suponemos que tienen mucho lío por ahí por la carretera. Pero vamos, que ya, que, que somos de confianza, no hacemos ni ninguna picia. Venga, compañeros, que, que esté en la playa, que la disfrute, que nosotros estamos aquí con un calorcillo que muchas veces no nos dejan ni dormir. Venga, guapo disfrutarlo y tomas y guapas si sí, no a mí que me lo que me tiran no son las mujeres que quieres que te diga me tiran los guapos que, <risa> venga que verdad que si sí? mira uno que se une a los guapos que, que sí que sí hombre <risa> venga a la guapa también no os pongáis envidiosas los chicos Agüita. No, queremos muro, no queremos. No, no, no. no, no muro, no, no, no, que No, que no. No, no, No, no, no. No, no, no. No. Parece que quema. Parece que Parece que Parece las Pero no Venga, a ver. El perro. Venga. No se quede, muro. No. Caló. Caló. Caló. perro está Caló. Caló. Caló. vamos Enchufa la cámara ¿vale? Señores, tu perro. Muy no. bien, ¿ya lo había atado? Es sí. ah, bueno, vale, muchas gracias. Venga, arrímate, arrímate a Fernando. Venga, yo, yo llevo esto. Yo no quiero hablar aquí. Bueno, a Antonio. Por Antonio bueno. ya. A ver quién quiere hablar. Antonio, venga. Antonio, mismo, venga. Vamos. Antonio, venga. vamos a ver. Antonio, di algo. Aquí este, este grupo y muchos más, yo creo. Alguna gente pues nadie quiere la pasarela. Todo el mundo dice que nadie la quiere. Lo que pasa es que hay una gente que está totalmente en contra y quiere que desaparezca y hay otra gente que parece ser no sé por qué no se aclaran. ...y parece ser que están no a favor... ...pero tampoco están en contra... De lo que nos preguntamos es... ...¿por qué hay cierta gente... ...que no está claramente decididamente... ...en contra de un mamotreto que no vale para nada... ...por ahí no va a pasar casi nadie... ...si pasan cuatro chavales... ...de los más atléticos y ya está... ...el resto va a tener que pasar por aquí... ...pues que quiten la pasarela... ...estábamos diciendo aquí hace un momento... ...si cuando la Virgen pase para abajo... el día 30... ...está la pasarela todavía aquí... Cuando vuelvo para arriba no debería estar ya, no debería estar, debemos de forzar. Y si sí hay una moción para que se quite la, la pasarela, una moción totalmente engañosa, mentirosa, pero el hecho es que esa moción la hizo Ciudadanos y el PP, el PP y Ciudadanos, y la votó todo el resto de, de, de fuerzas. Por tanto, hay una moción para quitar esa pasarela y para quitar el muro, que están muriendo aves sin parar, me pregunto dónde está el PASMA... ...desde aquí llamo al PASMA, a los defensores de los animales... ...que vengan que hay muertos un montón de pájaros todos los días... ...pues el muro fuera, la parte de abajo del metacrilato... ...que por cierto vale un montón cada metro... ...que dejen la parte digamos de abajo del muro... ...y que pongan la, la valla que tenemos aquí verde... ...y no hay ningún problema de que pase nada... ...y entonces el muro de metacrilato fuera y fuera la pasarela... ...y yo creo que ya estamos hartos de que esto siga así... Por tanto, la gente que no esté claramente en contra, por lo menos que venga y que nos dé una explicación, que no nos la han dado todavía. Que la van. Que... Ah, me quieres picar. Eso me gustaría ver que lo dejaran buenísimo todo, pero, pero no, no se ve que sea así. No se ve que sea así. Simplemente, si nosotros no estamos aquí para esto, no lo va a hacer nadie y Entonces, aquí estamos diciendo, una o sea, cosa la primera semana de septiembre tenemos que salir de aquí, de las vías, y meternos en Murcia, en el ayuntamiento donde sea, y decirles, señores, quiten ya la pasarela, ¿eh? quiten ya la pasarela, después el muro, y por supuesto estamos contentos de que sigan trabajando en esto, pero es que esto no vale para nada, ni el muro vale para nada, que hagan todo pero el trabajo. Cosa, que ya el herrero que hizo eso, el herrero, quieren que la vean un poco. La, para quitar la pasada pero tenemos que esperar aquí. a que nos respondan y que vengan los que tienen que venir de vacaciones a Murcia al ayuntamiento y los comunican lo que hay ¿por qué no lo comunicáis aquí a todas si personas? Si ¿Ya, ya lo han comunicado no, sí. no. Sí. Que no que eso he es sí. no lo muestra. no, Juan. porque no puede ser quieres que lo hagamos, yo lo aprendo y te lo explico no, pero aprende. Pero... si es que tenéis que irse al mismo día explicarlo eh, hemos explicado por activo y por pasivo, hemos presentado un proyecto, estamos esperando... Que... Liki, Liki, Yo entiendo... Tú, tú, no tú, tú, tú, queremos tú, tú, la pasarela. Tú, tú, tú, tú, tú sí. dices, hemos ya dicho que se sí. la, bueno, ya, No se llegan, queremos vale. la pasarela. Pero lo que lo lo digan allí, lo que digan allí en el 20.000. Y vamos, y vamos a ya porque nos tan... quiten la pasarela. No, no, no, pero hay pero que ser conscientes y tener un poco de paciencia. Porque sin paciencia las cosas no llegan. ¿Y ¿para qué va a tener paciencia para que la pasarela? Pero vamos a ver. ¿Para qué? te lo vuelvo a explicar. ¿Para qué tener paciencia? Hemos conseguido más que teníamos hace dos meses. Bueno, pero si Entonces, Estamos consiguiendo lo que nos estamos proponiendo. Ahora tenemos que tener un poco de paciencia y luego ya pediremos. Pero, de hecho sí, sí, se sí, han presentado pero, ya las reclamaciones. Vicky, pero, sí, pero hay que Vicky, tener dime, un poco dime, de paciencia. A Vicky, Vicky, dime por qué hay que tener paciencia. Joder, porque estamos en agosto y estamos en vacaciones. ¿Qué esto con eso? Estoy, estoy, España estoy diciendo, de vacaciones estoy a la primera semana de, de septiembre meternos ya en Murcia. En pero ahí ¿no? mira, vamos a tener una reunión. Una, ¿Una asamblea aquí? No, no, una reunión con los de Adil. ...vamos a hablarle de la pasarela... ...vamos a hablarle del paso peatonal ...que ya tienen los... ...nuestros informes allí... ...solo hay que tener un poquito de paciencia... ...yo es que con, con sí. respecto a esto... ...no tengo ninguna paciencia... ...porque es humillante, porque a mí me es humillante... ...me molesta para salir de mi calle... Pues entonces, ...que no veo... Pues entonces, eh. ...pero te, reconozco que tengo que tener paciencia... ...que Dios, dicen que era Dios... ...y tardó sirviene a en hacer el mundo... ...nosotros que no, somos no, mortales no, que vamos no, a tardar... dejemos las nueve, nueve, nueve, no más... Un poquito más, hombre. Un poquito más. No, Yo creo que ahora estamos en un compás de espera, Antonio. Estamos en un compás de espera. De espera no. En un compás de espera porque si te das cuenta, todo el mundo está de vacaciones. Pues no, vale, no, bueno, vale, eh, pero Estamos hablando, se está moviendo la estamos cosa. Estamos el mes de septiembre. A nivel, a nivel judicial dicho, y a nivel. En el mes de agosto no hacemos manifestaciones porque somos pocos. En el mes de septiembre Puede ser un sí, En el mes de septiembre seremos varios. ¿En el mes de, en el mes de septiembre de, seremos varios bastante ya, ya pues. pero ahora tenemos que esperar ya, ahora dijo Joaquín sí. lo ha pero dicho que la pasarela se puso en dos o tres días pues en dos la, tres días que la, la quiten sí. en dos tres días claro lo mismo que la pusieron que la quiten pero si no pues no os voy a levantar en... ¿Eh? Y, y, me, y no la vayan a encontrar. Efectivamente. ¿Eh? Milagro, por milagro, milagro divino. Milagro, milagro, milagro, milagro. Claro, un día os levantaré y no habrá nada de lo que no nos guste. Bueno, que bueno, que sí. bueno. Ya veremos. Ah, lo que pasa es que ese día queremos que sea pronto. Se sí, dice sí, ya veremos, no. Bueno, Pero es que... Puede que antes de que pase la vida en Palmonte... Cuando... Exactamente. Yo creo que hasta... El 12 de, de, de septiembre ya no tendría que haber aquí ni pasarela ni oh. nada. Bueno, cuando se pongan a trabajar, lo van a hacer en un cuando se pongan Pero si a trabajar no quiero enar, Que lo van a hacer, ellos van a ser más rápidos para, para quitarla para que quitar. para ponerla. Te sí, sí. traen un montón de romanos. <risa> Pero si tengo yo ahí un campamento ahí en los los primeros. La gente está un poquillo nerviosa. Es que Carlos, y claro, también todos los días, porque los que están de vacaciones están de vacaciones, pero los que estamos aquí, pues la verdad es que un poquillo no. No es que nos cansemos, sino que es Carlos Pues pone un poquillo nerviosa. entrado ya sabemos que está todo ya dispuesto para dejarlo todo estupendo como debe de ser, como debe de ser Y no me gusta a mí mucho el nerviosismo, no, no, no, no, no me pone mal, me pone mal Se puede decir lo mismo con calma, con calma Ay, esos besos son para mí, qué alegría por Dios, y si no, y si no son para mí me los quedo Mira, esos corazones, qué bonito, qué bonito, gracias. vamos, rezaría todo. Con calma, con calma todo. Para que eso se quedaba siempre. ¿Seguro? Seguro, porque sería para él el no a más. Y más ¿eh? Claro, Pues sí, hay que tener paciencia, porque ya le estamos viendo un poquito el beneficio a todo esto. Ha llegado gente responsable. Aquí Gente que para. ...que creo que es de la política, vamos, que están haciendo ya algo. Claro que sí. Pues sí, hay que tener paciencia, aunque a veces se acaba, se acaba o, o disminuye un poquito. El día, desde luego, que veamos todo esto como, como se espera que esté, como se espera que esté. ...pues va a parecer como un sueño... ...pero todo lo que se ha luchado... ...habrá merecido la pena... ...se comentará después... ...cada uno contará su anécdota... ...y, la, y a los políticos... ...porque el día de mañana... ...cuando seamos mayores... ...vamos ya somos un poquito... ...pero bueno, más mayores aún... ...y estemos en nuestro balancín ...o en nuestro sofá... ...o sillón... Eh, ...o en cualquier sitio... ...y se nos venga a la mente porque se nos viene a la mente... ...y al corazón y al sentimiento... ...se nos viene... ...o hay cualquier palabra o acontecimiento que nos recuerde... ...lo que hicimos bien o regular... ...cuando hacemos cosas que no están bien... ...pues, pues que tal vez no sabíamos hacerlas mejor... ...pero sabiéndolo y no hacerlo... ...eso deja un peso, aunque creamos que no... ...deja un peso, pero un peso tremendo, ¿eh?... ...un peso que no se va tan fácilmente... Y sin embargo cuando se hace algo lo mejor posible, pues la felicidad que eso produce, vamos, eso da una salud tremenda, da una salud tremenda. Así que a la persona, que, a la persona o personas que le corresponda, pues que hagan porque esto se cumpla, porque es que es necesario, esto es que es necesario, no, no, no son bromas ni es un capricho de que la gente esté aquí, no es un capricho porque a veces se hace un esfuerzo por venir, se hace esfuerzo, y, y que merece la pena de, de recordar el día de mañana pues, lo que se luchó y que al final se consiguió. Gracias a todas las personas que se unen a ver... ...la cámara de Cecilio... ...a verla o a oírla... ...porque gracias a esta persona... ...desde luego, esto se está sabiendo... ...y a veces pues también nos hace ilusión... ...vernos, a nosotras mismas, vernos aquí... ...de vez que por lo menos venimos... ...y hacemos lo que podemos, cada uno en lo que sabe... ...y en lo que puede... ...otra vez el sonido maravilloso... ...de las vías... El rojo que tienen los semáforos, desde luego, es un rojo profundo. Esperemos que algún día se deje de oír, porque desde luego las personas que aquí viven, madre del amor hermoso. Madre mía. Como dicen, a veces hay que vivir las cosas para saber cómo son y para saber cómo se sienten. Porque si no las vives, por mucho que te digan, por mucho que te digan, es tontería. ...y como suele decir mucha gente inteligente... ...hay que ir en los zapatos... ...de otras personas un tiempo... ...para saber el daño y el dolor que se puede... ...que se puede vivir... ...y yo creo que ya está bien que la china del zapato... ...salga ya... ...y se deje la china pues donde tenga que estar... ...las piedras son bonitas pero la china, la china en el zapato... Madre mía, cuántos corazones, qué bonitos, qué bonitos. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> gracias a Costa Rica, que dijeron hace unos días que nos escuchaban. Y, y a todo el mundo, a todo el mundo, porque para qué decir de un lado o de otro, si más o menos, más bien más, esto se sabe. ¿Quién eres, Loli GG? Que me hace gracia, jefe. Me, me da risa. <risas> si viene algún día a las vías, te presenta. Otra vez, otra vez el tren. Madre mía, madre mía. Hay cantantes y bueno, voy a decir cantautores que que a veces con un sonido insignificante de cualquier cosa sacan una canción, pues deberían de hacer una canción con el sonido del tren, ya que han sacado letras de otras cosas que con esos sonidos hicieran también una canción. Los... Que Posiblemente, porque esto de los viaquingos tienen una inteligencia, madre mía que inteligencia, la tienen sobrada. Pero sobra, como eso, como comen pimientos de aquí de la parte de Murcia también. Los pimientos que tienen, vamos, y más si son rojos. Bueno, y si son picantes, ¿para qué decir? Eso da una vitalidad a la mente. Cuando todo esté unido, que con tantas facilidades desde, desde el centro de Murcia se podrá ir andando. ...estupendamente... ...haciendo deporte... ...hasta la Fuensanta... ...hasta Quita Pesares, ...que está a dos pasos... ...y si vas con alguien... ...o buena compañía... ...mucho mejor... Cruzas por toda la huesta de Patiño... ...que es maravillosa... ...que es una pena que se vaya perdiendo... ...y bueno, y tantas cosas... ...gracias a todos los que ...a todos los que se unen, gracias... ...si de algunos no digo nada... ...es porque a veces debe, a veces no... <risa> ...pero que sois maravillosas... ...sois maravillosa y maravillosas... ...el cariño que todos nos demostramos aquí... ...es muy bonito, muy bonito, muy bonito... ...otra vez el tren... ...madre mía, por Dios... ...es como el ajo, se repite y se repite y se repite... ...por favor... ...ya viene, ya viene, Uf. ...a veces cuando... ...vamos, que yo creo que es que como ya saben que estamos aquí... ...el maquinista nos pita, pero a veces es gracioso... ...a veces son graciosos... ...porque hacen como el sonido de una canción... ...en el fondo pues eso, saben... Pues saben lo que estamos viviendo aquí, porque pues ellos lo viven, lo, lo pasan, pasan también, pasan tantas veces que lo están viendo, lo están viendo. Y la cantidad de gente que suele pasar por aquí, yo un día me quedé asombrada, me quedé asombrada. ...a principio, cuando empecé a venir, yo estaba ahí en las vías y, y la cantidad de gente que pasaba de un lado para otro, aunque no vengan todas las noches aquí. ...pero es que es muy necesario que esté el soterramiento... ...es ¿eh? muy necesario, muy necesario... Eh, ...como muchas veces se dice... ...al fin y al cabo el dinero se va... ...se quede con quien se quede el dinero... ...y lo que quedan son los hechos... ...y los hechos mmm, en uno mismo... Eh, ...a un largo plazo de tiempo... ...de nuestra vida, de nuestra edad... ...cuando se recuerda que uno por lo menos lo intentó, lo hizo... ...y puso un gran esfuerzo... ...eso reconforta... ...reconforta mucho, mucho, mucho, mucho... mucho ...aquí estamos a la del sonido... ...que no sé qué hacer, si me de lejos... ...pero es que es lo que tenemos... ...es lo que hay... ...entonces si se oye pues... ...es que es lo que hay... María José, que es la dueña de la cámara, o la segunda dueña, Dije, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Es muy graciosa. Es muy buena gente, y yo la conozco de, de verla un poco, pero se nota que es muy buena gente, porque si no, Cecilio, no creo que, que hubiera dejado con tanta facilidad, digo yo, este instrumento tan necesario. ...aunque aquí somos todos decías... ...y más mmm, para lo que es y por lo que es... ...cuando se hacen cosas por los demás... ...o por el pueblo... ...o, o por alguien... Eh, ...es verdad que se nota... ...una felicidad interiormente... ...que sin darte cuenta sale una sonrisa... ...y yo creo que, que esa sonrisa se lleva encima... ...mucho, mucho... ...porque te recuerda algo... ...algo agradable... ...que no es que podamos hacerlo todo ...pero apenas con que sea un, un algo, un algo... ...da felicidad... ...y la verdad que después estás tanto tiempo de pie cansa... ...las señoras se dan en la silla... ...que lo veo perfecto... ...así se imagina que con esa silla o silletas, están en la playa Esta vecina que hay aquí que voy a presentar Fue la primera que yo conocí y entablé conversación con ella También muy buena gente Muy buena gente A su hija, a su nieta A Eva también, que hace tiempo que no la veo Pero es que a veces es bueno perderse ...es bueno perderse un poco porque... ...tanta injusticia a veces... Mmm, ...duele, hace daño, hace daño. Otra vez, ay por Dios... ...esto es insoportable desde luego... ...es insoportable, insoportable... ...pero claro, es un medio de, de... poder viajar de un lado a otro... ...pero es que se podría hacer exactamente igual... ...si fuese por debajo... ...y encima ese jardín esperado con sus árboles que hacen mucha falta también, una gran cantidad de árboles aquí, y ya de paso pues el ayuntamiento que ponga luego después unos asientos, pues para poder hablar y conversar y, y tomar el fresco ahí, que tampoco cuesta tanto hacerlo, creo yo, leñe. aquí parece que te ven cuando cierran las ventanas o abren las ventanas ¿se para el aire? pues nada decimos ya han cerrado las ventanas pero ahora, ahora mismo un poco hace un poco hace de, de, de aire y, y la verdad que, que se está un poquito mejor Cuánta gente tú vendas, cuánta gente tú vendas. Todos los gestos de amabilidad no salen siempre en la cámara. Un abrazo, un saludo, una sonrisa, no siempre sale en la cámara. Pero eso es como un hilo que, que comunica, que nos comunica a todos. Eh, un hilo color rosa, el hilo de amor, que debería de haberme y que lo está viendo, se va notando, se va notando. Y descansa, Cecilio, descansa, que, que te queremos aquí ya. <risas> perdón porque me ría, perdón que me ría, es que en, la gente de aquí es muy graciosa. <risas> Hacen gestos y cosas, mírala, mírala. Esas maravillosas personas que van de culo ahora. Bueno, de culo en, en la vida no, van de espalda, van de espalda. <risas> ...son personas estupendas... ...que aún estando trabajando... ...pues hacen el esfuerzo de venir. Otra vez, y otra vez, y otra vez... ...y que los muros no deberían de existir... ...cada persona que pudiera pasar por donde quisiera... ...y pone un poquico la vida fácil... ...porque la, la gente pues la verdad es que sufre mucho... ...ha sufrido mucho, no solamente en este tema... ...en muchas otras cosas y... y hay que facilitarle un poquico la vida también a los demás... Eh, es bonito, es bonito, ¿eh?... ...y reconfortante, como digo... ...y esa pasarela, pues bueno, si... ...cuando la quiten... ...hola cariño, sí... ...es más que intimidé no querer hacer el ridículo y el ridículo es bonito hacerlo de vez en cuando es que es muy bonito, muy bonito es, que es muy gracioso eso en fin ya alguna gente se va retirando porque creen que ya han cumplido han venido han estado bastante tiempo y y eso como la canción esa, que la vida es bella, y es verdad, pero aún todavía la podemos hacer un poquito más bella. Eso que quien tuviera la idea de poner ese cartel de ahí, o esas letras, nuestra... ...¿Nuestra venganza es ser felices?... ...pues la verdad que sí, la verdad que sí... ...cuando uno intenta ser feliz y lo consigue... ...por, por algunos medios y lo consigue ser feliz... ...eso se transmite y es, y es muy bueno, se transmite... ...y de uno a otro... ...la guapura no se pega, pero bueno... ...también se puede imitar a alguien y ser guapo... ...pero la felicidad... La sonrisa, la amabilidad, eso también se puede conseguir, si uno quiere claro. Madre mía, qué sonido por Dios. A veces ya de tanto oírlo, es como que no, que no, que no se oye. Pero sí, sí, sigue estando, sigue estando. Otra vez, otra vez. ...parece que lo están haciendo a propósito... ...por si no sabíamos que venía... ...pues nos pitan... ...por si no lo sabíamos... Yo creo que va siendo hora, tiempo, de que vaya todo cambiando, se vaya modernizando y esto que lo arreglen, que lo arreglen, que se haga ya, que pongan las cosas como tienen que estar y no hacer algunas chapuzas, dejarlo como debe de ser porque la, porque la, la verdad que cuando sí si es que alguna vez se tuviera que subir por ahí menuda cantidad de escaleras es tremendo es tremendo es tremendo y eso que estamos aquí abajo que se ve desde aquí pero está ahí en la parte arriba tiene que ser pues madre mía y cuando toda esa cantidad de gente que yo vi un día un día una mañana tengan que pasar por ahí encima el movimiento de, del puente, por supuesto, no, no es lo mismo que, que como cuando pusieron esos trozos de, de cemento, ni mucho menos. Cualquier cosa en movimiento puede tener más peligro. Y me refiero al puente y en otras cosas. En otras cosas a lo mejor el movimiento es bueno. Perdón, perdón. <risas> bueno, pues no sé si ya darle el micro a María José porque digo muchas tonterías pero es que son las que se me ocurren Sí, eh, que está no grabando, a que Esta noche no, no a nadie? Está la cosa ahí caliente, vaya es que hemos no vacaciones canciones me me tiene mucha energía me ponen, me ponen me pone me altera me altera vamos sí sí si tú dices que es importante yo vengo pero pero vienes como vienes como pero no no no es que me dijo Cecilio que cogiera que cogiera lentamente porque si no no sale bien yo a Cecilio le hago mucho caso otra que se va otra que se va que no que no que me duele luego la cabeza de qué del foco la luz. Podría tener un foco sí, pero arriba, así, una, una, luz una, una, luz una, una cachofa nueva, ahí. <ríe> porque tú tienes mucha luz. Carmen, ven, que tienes que decir algo. Claro, tú tienes mucha luz la una con la otra porque, A porque... no se aquí, ¿eh? Ahí no no enfriaron, puede... que está ¿Para? bella, que ¿Para? está ¿Para? De caliente ¿Para? que no enfriaba. ¿Eh? No enfriáis, Río, que ya hay que hablar. ¿Qué estabais hablando? La cuestión es la pasarela. Es la puta pasarela. Estaban hablando de la puta pasarela. Ah, la mierda pasará, perdón. Ah, la mierda. Pero una P grande primero y, y una ¿Y mierda carajo de buena grande manera, eh, eh, de hipocotama. de, Paco, está... de manera podemos avanzar lo que estábamos diciendo o no. ¿Eh? avanzamos un poco lo que estábamos diciendo o no? Sí, claro. que queremos manifestarnos... Para que quiten esto un día de septiembre, a principio de septiembre. La primera semana de septiembre. La primera semana Vamos, es ese, e sí, pues sí, vamos sí, a ir a sí, Murcia. Se lo hemos comunicado. ¿Quién lo, lo ha ah. planeado? Eso se sí, por ahí de que lo van a quitar. Ah, se rumorea, pero eso no, no. A la, a a, le hemos transmitido a, a gente de la plataforma de que eh, vamos a, a. hemos pensado un grupo de, de, de vecinos de irnos a Murcia en la primera semana de septiembre. Si puede ser el 1 el 2 el, el tres. ¿Para qué? Para que lleven a cabo, para que se cumpla lo que han acordado en el ayuntamiento. Entonces, vamos a ir a, a, en, en manifestación, en concentración, para que se empiece por aquí, a quitar la pasarela. Sí, yo creo que no la han quitado ya porque el que la hizo quiere que se luzca un poquito. <risa> creo yo que Desde luego, hay buena voluntad. El ¿eh? que la hizo, <risa> que la hizo <risa> lo hizo con toda la mala del mundo. Ha estado ya y bueno, quiere que, es que se mantenga. Si sí, con esto ha pretendido lucirse. Yo no lo llamaré nunca como arquitecto ni, ni nada. O sea que se puede, Me gustaría saber el nombre del arquitecto que, que diseñó esta mierda. Para decir, la pasarela y su amo a la mierda. Ya, como nos conocen a todo el mundo, me gustaría conocerlo en serio y decirle a ver qué pensó cuando hizo esto. Lo que ¿En tenemos, qué pensaba? Lo que tenemos ¿Pensaba gana. en su abuela? No, lo que es que yo creo que este hombre, al darle no sé tampoco espacio, tuvo que ir hacia arriba, a lo ancho que eh, podía. Lo no, que tenemos ganas. Subió por la catenaria, que tiene que tener una distancia de seguridad entre los cables de 25.000 voltios y la pasarela que es metálica. Ni siquiera se le ocurrió hacer de goma espuma, Si ¿no? todavía hubiesen hecho un, una pasarela que remontase aquí a, a modo de río, es decir... Se, que empezara, todavía, que empezara la pasarela delante del hospital, de allí para allá. No, pero que hubiera no. sido una pasarela que, que, no, que no remontase mucho, que la gente pudiera subir aquí, claro. a, a, bueno, a cuesta, pues todavía igual diríamos, oye, ya que está hecha... Pero esto no, esto no es ya que esté hecho. Además, en arco, esto... En Estamos deseando muchos. Es que esto lo han hecho para deportistas. Estamos deseando... Joven que quiere ponerse el cuerpo estamos el... deseando mucho aquí en, esta, en este grupo de saber cuánto ha costado a la maldita pasarela. Pero si al final todo se sabe. Bueno, pero queremos saberlo también lo antes posible. <risa> para poder, a ver si antes de las elecciones nos enteramos cuánto ha costado, ah, para poder echarle el otra cara, cosa ¿a muy eso? importante, el informe de la carga, de la prueba de carga. ¿Dónde está el informe? ¿Qué han dicho los técnicos? ¿Se cae, no se cae? Eh, ¿Explota, revienta, aguanta? Dijeron, dijeron no? que eran nueve horas con, el, con la, la prueba de carga. Y a las cuatro, justo terminaron, te y a las cuatro y veinte estaban quitándolo. Me parece Hombre. que iba a pasar uno, ha dicho, no, no pases, que esto va... Pues queríamos, eso fue, queremos saber el informe, el informe lo tendrá el juez, fue porque fue el que lo pidió. Una, una tontada todavía no, lo, todavía no lo sabemos ni tenemos ni puta pasar al señor año, fiscal ni... Al señor fiscal que hizo esto, tendría que haber pensado también que es una obra ilegal en conjunto. Y se vino solamente aquí. Yo me pregunto por qué no... A, a, a, trató toda la, toda, la, toda la obra toda la obra es ilegal y esto es parte de esa ilegalidad sin embargo se centró solamente en la pasarela me gustaría tenerlo aquí y decirle ¿por qué te centraste solamente en la pasarela cuando toda la obra, el muro es ilegal? Este van a a si lo, tienen ya ¿Lo tienen pensado que la van a quitar ahora? Sí. Sí. Aunque ¿Ah, la van a quitar ahora, no. Están ahora en vacaciones pensando. ¿Pensando cómo la van a quitar? que sí, la van a quitar. Claro, claro. No tiene otra cosa que pensar. Bueno, pues... En la prefiero, tumbona prefiero. tomando el sol. Sí. La tumbona ¿Qué es? calentándose. ¿Qué contáis? ¿Qué, decís? ¿Qué, ahí? ¿Qué vamos a hacer en septiembre? ¿Qué vamos a hacer en septiembre? ¿En septiembre? Vamos a hacer una madre, madre mía, estamos pasando. Se ve que el calor... el calor, sí, el calor no, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. Pasa usted, pasa usted. No, no, no, no, que pase ahí. La primera va a ser del 1 al 2, 3. Del 1 al 2, 3. el paso que viene. Mira, la reportera. Esa manifestación hay que hacerla ya el duro. Porque el PP y Ciudadano que fueron los que hicieron la moción para quitar esto, que tienen que estar que se mueren diciendo, pero que no la hacen. Que y tenemos que recordarle que efectivamente que ellos hicieron la moción, la moción y que, que la que acompañamos para que la quiten. Las mociones que hay en la Asamblea y en el Ayuntamiento se las han pasado todas por el Pues si no, valen para nada, <risa> la, si no valen para nada las mociones, que le quiten el sueldo a los que oye, van a hacerla, que oye, los oye, manden a la puta mierda. Si no valen para nada oye, las mociones, oye, no oye, queremos políticos en el Ayuntamiento. A la mierda. los corazones que Oh, no, no, no, no. Somos gente, somos Liga, gente directa. Antonio, gente directa. Si no valen para las mociones, a la mierda el ayuntamiento. Ay, ay, ay. Me, voy, me voy, con la cámara. A la mierda ay, la pasarela. La ay, no. A la mierda ay, no. la pasarela. Me voy a la vía. Me da gracias la no, a mí no me Venga otra bueno, otra palabreza, a, ver, a ver porque esto sí, se está calentando gente que diga, sí, pero no así. hay gente que está diciendo que no, no, no, no, no. vamos a ver pero eh, nos va el obispo nos va a dar su bendición o nos va a condenar a la, eh, al infierno infinito por decir cuatro chorradas vamos a ver es, el de Cecilio no Tele Vaticano. Vamos a ver, y volver a, ya, no a de la pues que pisa como puede, ¿no? O hay que estudiar para que se puede. La Virgen no debe de, debe de ver la pasarela a la vuelta de Murcia para arriba. Y los pájaros, los pájaros. Y los pajaricos, los pajaricos están muriendo allí. Tienes que dejar de morir. De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 ¿También necesita gafas o no? Un fluidillo de don. No pasa. Es que, mira, hay que tener en cuenta que todas las palabras que utilizamos están en el diccionario. La Real Academia Española de la Lengua lo reconoce y dice lo que es. ¿Hay alguna cosa que no? Sí, todas, todas las que decimos. Todas las que decimos. Está recogido en el diccionario de la Real Academia. Dile, cojones, verás cómo existe. Pelotas también. De Hijo pelota. de su... También. Gilipo también. De... Lo... Todas. ¿Es que Está de de toda. El contexto, ¿lo dices? Pues el contexto hay algunos que no dicen palabras pero joden bastante. Ah, bueno. Es que otros las matan callando. Había que pensar en otras cosas. Pero bueno. Me parece que no, no, eh, no llega a todo. No. Yo creo que sí. No, no, no. Pues, bueno, claro, se muere el tío y llega, claro, eso sí. Pero mientras tanto, raca, raca, raca no. no. No es justo, no es justo. Yo por lo tanto hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar esa. Esa libertad de expresión, José, libertad de acción... Diga, Antonio, despida usted, pero despida la noche en paz. Antonio no, ¿tú? Antonio Paco, Paco. Paco, Antonio. Ah, que quieres despedir ya. la noche amablemente, con soledad... Querido, y... no, queridos hermanos, a ver, poneros a rezar el rosario esta noche ver, para que la cosa funcione. Los que son religiosos y los que no, porque que sigan tocando las pelotas. Así de claro. Que no, que tenemos que seguir luchando porque quiten la pasarela y queremos que a principio de septiembre... pasarela con un par de pelotas, ¿no? Con un par de pelotas, mejor con un par de grúas, porque no sé yo las pelotas que están para estos asuntos. ...pero bueno, yo... ...no, no, no, no, no, no. que va, que va... no pues se dice, eh, los humoristas, los humoristas siempre dicen cosas mucho más gordas... ...y se le aplaude y al final, lo más importante es que se le aplaude... ...pero bueno, queremos que se quite la pasarela en principio... ...eso es un símbolo, un símbolo fascista total, que lo impuso a base de policías ahí amedrentando a los ciudadanos y no poder hacer uso de la libertad para que eso se quitara y no se pusiera. Y por lo tanto, este símbolo es muy parecido al del Valle de los Caídos. Así que lo quiten rápidamente. Que desentierren al, al fascista que lo puso. Le ponemos un poco de humor, pero si cogiéramos con la cámara desde aquel lado. Claro. Para este lado. No, no. Hay un reportaje con la cámara recorriendo la fila de policías que hubo ahí esa mañana, ¿no? No, no es, así. Es, que es tremendo y la parada del autobús no han quitado claro es que es que desde la porque le ponemos humor pero es que es tremendo claro y que, y que denunciaran a esos cantantes bueno pues como despedida como por venir despedida a coche, como despedida para coger el coche para <ríe> coger su instrumento ah, para irse instrumento es tremendo eso claro. es tremendo gente que se que gente que que hace por venir para que lo pasemos un poquito mejor que la gente eso es tremendo ¿eh? eso aquellos policías que el día se portaron muy mal, muy mal. Lógicamente. Muy, mal, muy mal. Entonces, yo lo que pido es que la gente en esta quincena ya a la vuelta, que vaya disfrutando de las vacaciones que le quedan, pero que vayan recargando pilas, porque el septiembre no debe ser un mes de baja temperatura, sino de alta temperatura para seguir reivindicando todo lo que los vecinos no queremos que exista aquí. Por ejemplo, y por lo tanto, vacaciones... la pasarela. ...las vacaciones... ...que las disfruten... ...pero que vayan pensando... ...en que cuando volvamos... ...o con los que vuelvan... ...tenemos que Exacto. seguir luchando... Exacto. ...por Exacto. eliminar que todo vuelvan, esto... ...como con ideas nuevas, ...pues que aporten la todas la las ideas que, que la quieran... ...que son bienvenidas... ...son bienvenidas... ...bueno... ...Cecilio, si me está pierdo... ...corta <risa> la conexión... ¿Vale? ...muy buenas noches a todos... José, ...¿dónde está María José? María, María José... ...tú misma... Ven a de locutora y despide también. Hostia, con el tren. Sí, es que eso es el final. Bueno, pues el, el final. Ahí lo te... Enfoca allí, clink, clink, clink, clink. Vale. Se ha terminado la conexión. Ánimo a todos, ¿eh? Sí, Cuernos ahí. para todos. Solamente recordar que mañana lunes es Radio Vías. Ah, es verdad. ¿Vale? No, es verdad, es verdad. Con Cecilio, es verdad. que retoma la tarea. Radio Vías, Radio Vías. Radio Vías. Pero que empiece a la. Que, <risa> <¿eso ya? risa> que lo pueden consultar. Eso ya. <risa> que lo pueden consultar en el calendario partulos. de Google. Mira qué finura, así se habla. Las pelotas tú aparte, ¿no? Vale, vale. Yo, yo, ni aparte ni junta. A ver, ¿dónde eso. está? Esto es muy bien, muy bien. ¿Qué que ya quien sepa a ver, a ver. manejarse en las redes muy conocerá, bien. sabrá la forma para ver, consultar la agenda de eventos. ...que se van a realizar Eso y de los bien. que se han realizado para poder visualizarlos. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, muy buenas, gracias. buenas noches. Gracias por escucharnos y vernos. Y, y no hacernos y todos mucho todos los días, demasiado días nos vemos caso. en las vías. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. De vez en cuando hay que ir. <risa> <risa> <risa> <risa> Me alegra mucho que se muchos corazones ahí. Hay, hay más, hay otro color. Pues que es la pera no pena. No, señora, han cogido las pilas ya, las